Muy buenas, ¿qué tal? En este vídeo quiero enseñaros cómo hacer un disavout de enlaces tóxicos y spam, ¿vale? Me ha pasado con esta web, que es una web que utilizo generalmente de control eh, porque solo posiciona a través de contenido, ¿vale? Aquí hemos hecho un montón de pruebas y demás y lo único que no hemos hecho ha sido generar enlaces pero eh, al parecer alguien ya se ha encargado por nosotros de generarnos unos 60 enlaces de golpe a mediados-finales de noviembre de 2019 y bueno pues este era el proyecto y bastante guay hasta que llegó el famoso update de agosto de 2018 y nos desplomó si nos venimos a la vista por meses ya vemos que más o menos estaba estabilizada esa caída iba subiendo iba bajando y justo en noviembre nos inflan a enlaces y nos la han tumbado del todo vale entonces eh, como veis pues desde noviembre ya ha ido perdiendo tráfico todo lo que le quedaba vale y ya hemos perdido eh, las pocas keywords que quedaban en top 10 entonces, lo que hemos hecho ha sido venirnos a href, sacarle todos los dominios que nos habían enlazado y son todos estos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer primero es limpiar un poquito esto para hacer el disabogo. Entonces, yo lo que hago habitualmente es eh, eh, reemplazar, quito todo esto directamente, reemplazo todo, luego buscaré aquellos que me han enlazado con HTTPS, lo quito de aquí, ¿vale? Y ahora, eh, una cosa muy chula que a mí me mola hacer es, como yo obviamente lo que quiero es cargarme todos estos 204 dominios, no quiero eh, desautorizar solo el enlace en concreto, quiero desautorizar todos los dominios porque la gran mayoría son mierda ¿vale? Entonces es tan fácil como venirnos a buscar y reemplazar y le digo que me reemplace el slash por una coma, ¿vale? Entonces, ahora decimos reemplazar todo, ¿vale? Y... Seleccionamos, copiamos, nos venimos a Excel y pegamos. Entonces ahora es tan fácil como decirle que me convierta estos datos a columnas separados por coma. ¿Vale? Y ya tengo aquí todos los dominios. ¿Vale? Entonces ahora. Eh, bueno, una solución fácil sería poner así. Y ya simplemente me vendría al. No, bueno, aquí directamente. mira esto me había pasado. Esto lo reemplazo por nada, ¿vale? Y ya está, ya tendría todos los dominios. Luego puedo simplemente añadir mosca. <ríe> simplemente tendría que venir aquí y poner domain, dos puntos, y guardar esto como un TXT. Entonces, como esto es un poco más peñazo, eh, como ya tenemos aquí todos los dominios, los voy a sustituir aquí. Vale, esto ya me lo cargo, entonces eh, ahora no me acordaré cómo se hace, pero hacemos aquí y aquí ponemos Domain, dos puntos. Quiero comprobar si esto me lo pegaría así. Vale, pues eh, pillamos esto, hacemos así, vale, pillamos las dos columnas, venimos aquí y ahora, mmm, como soy un poco maniático, le vamos a quitar que el espacio este que me está metiendo no me lo meta, pero no lo está pillando. Vale, pues entonces hacemos así. Le digo que busque el dos puntos espacio y lo cambie por... Ah, pues no. No me lo hace. Vale, pues entonces nada. No pasa nada tampoco, pero bueno. Porque ya le estoy diciendo cuál es el dominio. Así, entonces ahora decimos... Eh, que me lo guarde como un disabow... Disabow... Eh, espalda.txt ya lo tengo en el escritorio, a ver, sí. vale. a ver si aquí me dejara, no creo, pero es que es eso, como soy un poco maniático, eh, reemplazar, vale, ahora sí, vale, lo que he hecho simplemente es quitar el espacio de aquí. Y entonces, ahora aquí comento una línea y pongo eh, desautorización enlaces febrero de 2020, vale. Esta línea, al estar comentada con la almohadilla, no la va a tener en cuenta y a partir de aquí, pues simplemente lo que le estamos diciendo es que no queremos tener nada que ver con ningún enlace que provenga de estos dominios, ¿vale? Una vez lo tenemos listo, nos venimos... cierro, nos venimos a la herramienta de desautorización de enlaces, no, que la tengo por aquí, ¿vale? Y es tan fácil como seleccionar nuestro dominio, desautorización de enlaces, en principio creo que aquí no lo he hecho nunca, le damos a desautorizar, ha subido un archivo, ah, pues mira, ya, ya hice cositas, vale, pues entonces le digo elegir archivo, me vengo aquí, disavou, saludo de espalda, abrir, enviar. Y ahora teóricamente si lo procesa bien debería decirme, está todo correcto, hay tantos dominios añadidos, vale, tiene 204 dominios y 0 urls. <coughs> vale, yo ya le digo listo y ya está, solo nos quedará esperar pues entre 1, 4 o 6 meses esto depende muchísimo a que Google lo tenga en cuenta y como no le vamos a hacer absolutamente nada más a la web, veremos realmente si hay un efecto positivo en un próximo core update o si por el contrario nos quedamos absolutamente igual porque ya sabemos que en el tema del de sector de salud es bastante complicado subir después del medical update a no ser que tengas buenos enlaces de webs de referencia del sector Así que nada más, espero que os haya gustado y que os sea útil. ¡Un saludo!